El SL5100 de Aerocool es un gabinete económico, bien ventilado, con ventana lateral y una estética agradable. Posee frente mallado para una buena ventilación y que no ingrese el polvillo a la suciedad a nuestro hardware. Tiene un panel frontal con un USB 3.0, dos USB, conector de micrófono y auriculares y el botón de power y reset obviamente. Incluye el fan trasero, tiene la fuente cubierta, lo que es ideal para pasar los cables por detrás. Soporta dos fans de 120 en el frente y se pueden colocar dos SSD sobre la chapa lateral. Soporta dos discos mecánicos y tiene bastante espacio como para ordenar los cables. Además posee filtro para la fuente así esta misma no se ensucia.